Acá ya estamos viendo el horno con las puertas abiertas, estamos haciendo una prueba de temperatura. En la parte exterior se ven se ve pues los paneles perfectamente fríos, a pesar de que adentro tenemos 200 grados centígrados de temperatura. Estos son los carros donde se van a colgar o avisar las piezas, ahí se ven los armarios deflectores y en la parte de arriba se ve la toma de aire para hacer recirculación en el en el horno los defectores son graduales nos permiten hacer una homogenización perfecta del horno al interior de él bueno aquí estamos ingresando ya las piezas, este carro pues es muy práctico para ingresar bastantes piezas pintadas pequeñas, se acaban de ingresar al horno como pueden ver, a través de estos rieles que están en el piso, ahora nos procedemos a remover los rieles. Si quieres, déjalos afuera para que no se te calienten. Pero para identificarlos, tenemoslos ahí guardaditos, simplemente para que estén guardaditos. Ah, bueno. Porque es que al sacarlo, necesitas el riel y va a estar hirviendo, va a estar a 200 grados. ¿Cuántas temperatura? 200 grados. ¿Cuánto tiempo? Depende del fabricante, 20, 30 minutos. Entonces acá tenemos ya este proceso y vamos a proceder a cerrar el horno.